Por la mañana hubo un ejército de bots promoviendo la idea de que Rafael Moreno Valle era la mejor opción para encabezar el Frente Ciudadano. Esto ocurrió en Twitter. Eh, primero nos alertaron que había una operación de, de mensajes mencionando a un medio en específico. Eran estos bots que le decían, en este caso sin embargo, en el Frente Ciudadano el actor principal son los ciudadanos. Bueno, con todo y... Y este, redundancia, sus ideas, sus necesidades, vamos ahora por una lección abierta. Y aquí ven que está mencionando a Rafael Moreno Valle y le está diciendo este medio, sin embargo, es prácticamente que es la mejor opción. Y así ocurre con este bot, con este otro bot. Y así el, el modo superendies es mencionar a Rafael Moreno Valle y a otro, y a un medio para repetir la idea de que Rafael Moreno Valle es el mejor para encabezar el Frente Ciudadano. ¿no? Entonces, para averiguar si solamente era este caso en este medio, eh, nos pusimos a capturar todos los tweets que hablaban del Frente Ciudadano y encontramos eh, cientos y cientos de mensajes, como pueden ver, que los hemos capturado. Esto es solamente una muestra, puede haber más. Y descargando estos mensajes que mencionaban la palabra Frente Ciudadano, encontramos que sí había una discusión para ver quién era el mejor para el Frente Ciudadano, y también repetían la noticia de que en la mañana se formalizó el Frente Ciudadano entre varios partidos, que por cierto hay un video donde se ve cómo se descae el letrero diciendo Frente Ciudadano a la hora de la firma, pero aparte de eso, en toda esa conversación que pueden ver estos tweets dispersos, diversos de colores, pues aquí está la gente hablando de la firma, del Frente Ciudadano, de quién es el mejor, y estos tumores que se destacan de los demás, el color morado, y el color anaranjado y el color eh, gris, con un poquito de café, este, son estos bots, son estos cientos y cientos de bots diciendo que Rafael Moreno Valle es el mejor. Y no solamente estaban mencionando, sin embargo, sino que también estaban mencionando, como podemos ver aquí en esta compleja operación, a todos, prácticamente a la mayoría de comentaristas, líderes de opinión y medios de comunicación. No solamente sin embargo, sino a Forbes, Adela Micha, Uno Noticias, el economista Milenio, Ciro Gómez, Genaro Lozano, el universal pájaro político, Excelsior, hasta el Chief Mike, político MX, Luis Cárdenas. Eh, y bueno, es, esto es una impresionante eh, muestra del poder de movilización de los bots. Habrá que preguntarse si van a tener influencia, porque en el pasado se ha demostrado como en el caso de la reforma energética, que sí tuvo una influencia este este tipo de operaciones de propaganda masiva y también en las elecciones pasadas. ¿Se está pagando dinero público? ¿Cómo se financian estas operaciones? Hay que seguir preguntando y denunciando. Eh, muchos de estos bots son los que también han apoyado a Ricardo Monreal. Eh, habrá que preguntar si hay una agencia en común o se prestan los bots. Eh, eso hay que averiguar y si tienes información de cómo funcionan estos bots, Comparten en los comentarios o mándanos un mensaje. Gracias. Este tipo de manipulación tiene que terminar.